Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre las etiquetas de párrafo sé que en el video tutorial anterior les iba a hablar sobre tablas y párrafos pero se me hizo un poco extenso el video tutorial entonces tuve que realizar la explicación de las etiquetas de párrafo en otro video tutorial para que no se hiciera tan grande así que, sin más, vamos a comenzar ya saben que tenemos varias etiquetas para texto, como ser p engloba lo que es textos grandes. Para ello aquí yo ya tengo listo la etiqueta adoptai HTML con su cierre, también tenemos BODY con su cierre y aquí voy a copiar un párrafo de la explicación de las características del Mozilla. Entonces, como este es nuestro título, le vamos a poner h1 y lo vamos a cerrar cerramos acá la etiqueta h1 y ya tenemos nuestro título este fragmento de texto que está acá es un párrafo entonces para que este fragmento se visualice por el navegador entonces aquí le tenemos que poner la etiqueta p que es la etiqueta de párrafo y aquí la cerramos cerramos la etiqueta este es como se utiliza la etiqueta P, pero también hay etiquetas de fragmentos de texto, como ser Strong, EM, MAR, entre otras. Entonces, para utilizar estas etiquetas, vamos a hacerla aquí mismo, en este, este mismo párrafo. Entonces, primero vamos a utilizar Strong, que es para fragmentos de textos importantes o palabras claves lo colocamos, digamos aquí que dice navegador libre y de código abierto, pongamos que estas son nuestras palabras claves, strong. lo ponemos libre y de código abierto, Entonces aquí donde queremos que termine nuestra etiqueta, la colocamos acá, ahora vamos a utilizar la etiqueta EM, que es para para enfatizar texto, lo podemos poner acá, pongamos EM, y la que termine acá. Otra etiqueta está la de Mark, que este simula un rotulador amarillo. Podemos ponerla acá, que nosotros queremos resaltar esto. Mark y la cerramos aquí ahora utilizamos la etiqueta b que la etiqueta b es parecida a la de strong lo único que la de strong es para palabras importantes y palabras clave y la etiqueta b las dos ponen el texto en negrita pero la etiqueta b Solo es para fines utilitarios y la otra es para enfatizar palabras claves y palabras importantes. Podemos poner en la etiqueta B, aquí en desarrolladores web, y ponemos B y que termine acá. ahora utilizaremos la etiqueta S que S la ponemos digamos que vamos a tachar lectores pdf la S es la etiqueta para tachar lo que está escrito vamos a ver aquí vamos a tachar lector pdf y podemos utilizar la de cita hay una de cita esta la vamos a dejar afuera colocamos P de ahí colocamos cita site que diga y aquí escrito le vamos a poner escrito por José de Carmen en 1999 ahí entonces cerramos la de cita y cerramos p y ahora vamos a ver cómo nos quedó nuestra página. Vamos a ver si aquí cerramos body y aquí HTML y bueno, ahora la guardamos, vamos a ver, guardamos, nos vamos acá. Aquí si ustedes se fijan ya aparecen todas las etiquetas que hemos utilizado, las etiquetas de fragmento de texto. Aquí utilizamos la etiqueta Strong, como les dije Strong es parecido a, a la etiqueta B. Pero, acuérdense que su funcionalidad no, no es tanto estética. Este, también tenemos la Mark, que simula un rotulador, que aquí la pusimos. Si ustedes se fijan, actualizaciones. Están a la orden del día. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí está la etiqueta Mark. Actualizaciones a la orden del día. Vamos a ver otra etiqueta que utilizamos. Ah, la de EM que aquí pusimos potencia y versatilidad única, vamos a ver si es cierto. Aquí está, miren, potencia y versatilidad única, que si ustedes se fijan, esta con esta también son iguales este, estéticamente, pero su funcionalidad es distinta, ya que este es para enfatizar texto y este es para citas, citas bibliográficas, ya sean citas de obras, de libros, etcétera Y la otra que utilizamos es la de tachar, que acuérdense que es la etiqueta S que tachamos lector PDF. Vamos a buscarla. Vamos a ver dónde está S. Aquí está, miren. La tachamos acá. Otra cosa que les quería enseñar es la etiqueta PR. Esta se utiliza para simular lo que es el enter, que da un espacio, o sea, un renglón o espacio. Si ustedes quieren, digamos, dividir esto acá. Por mucho que lo baje, digamos lo bajo hasta ahí, le doy guardar, me voy al navegador y le doy actualizar, no pasa nada. Mientras que si yo coloco acá la etiqueta BR, esta etiqueta BR no necesita etiqueta de cierre. Ahora le vamos a dar guardar y vamos a ver en el navegador a ver qué pasa. Si ustedes se fijan, en esta parte de acá es donde termina nuestra oración, entonces le pusimos br para que esta comenzara en una línea abajo si ustedes se fijan comenzó abajo pongamos otra br para que miren el espacio que queda le damos guardar y aquí le damos actualizar, si ustedes se fijan cada vez que coloquen un br se hace un espacio entre las demás etiquetas esta etiqueta se utiliza tanto para imágenes, para videos, para audios. sirve para separar cualquier etiqueta que estemos utilizando y para darle orden a nuestra página web, nuestro documento web y esto ha sido todo con respecto al tutorial de párrafos, cómo utilizar lo que es las etiquetas de párrafo, ya sea de fragmentos de texto o de párrafos grandes y los espero en el siguiente video tutorial